YPFB firmó un convenio con Zona Trash, la cual consiste en la cooperación de explorar oportunidades de inversión por parte de Zona Trash para realizar actividades de exploración en las áreas de interés hidrocarburíferas en Bolivia, examinar las oportunidades de la asociación en el campo de la petroquímica en el área del tipo de etileno para conformar una empresa conjunta. Ellos tienen mucho interés de, de invertir y explorar Bolivia y trabajaremos en los próximos días. También tiene interés en, en ver en una asociación una oportunidad de inversión en petroquímica. Estamos hablando que puedan ser algún socios de algún proyecto importante en lo que es la petroquímica. En ese proyecto que es tan ansiado por Bolivia de exportar nuestro gas a través de GNL en algún puerto peruano, eh, son es socio de Camisea, y una de las oportunidades con Zona Track es trabajar en, en todo lo que es la ingeniería, en todo lo que es la comercialidad, en los mercados, de poder exportar este, GNL a través eh, a otros continentes. También hemos hablado en que participar en la provisión de, de gas a los nuevos mercados que se abren de algunos estados brasileños, algunas termoeléctricas, algunas plantas eh, también el mercado paraguayo y que atrás pueda ser un socio eh, para, la, para la exportación eh, tenemos varios alcances de este memorándum eh, eh, también es en los estudios de, de explotación y descubrimientos no desarrollados ellos eh, como es una empresa muy grande tienen un, prácticamente una universidad y nos acaba de de dar eh, una buena noticia que podemos enviar trabajadores de YPFB, personas que son del sector a capacitarse en, no solamente en la universidad, sino en el campo. El intercambio de conocimientos es muy importante. La relación que hoy tenemos entre Argelia y Bolivia es muy fuerte.